Hola, bienvenidos a VideoTutoriales Education. En el pasado tutorial vimos, entre otras cosas, a personalizar la barra de menús y las barras de herramientas. En este tutorial vamos a dar una pequeña introducción para la creación de formularios y su exportación a PDF. Para desarrollar el tutorial nos vamos a basar en este formulario que ya he creado al que le vamos a añadir nuevos elementos este formulario está formado por diferentes tipos de campos que serán los más comunes para este tipo de trabajos estos de aquí son cuadros de texto este es un listado estos de aquí son botones de opción y estos de aquí casilla de verificación además de estos controles veremos también la opción de botón donde podemos modificar las características de estos controles y añadir nuevos eso lo haremos desde la opción del menú ver iremos a barra de herramientas y para la creación de formularios, utilizaremos la barra de herramientas que se llama Controles de formulario. Le damos y aquí la tenemos. Para poder acceder a estos controles y ver sus características, es necesario que primero pongamos el formulario en vista de diseño. Y eso lo haremos con este botón de aquí. Este botón es muy importante porque si lo seleccionamos, entraremos en el modo de diseño que nos va a permitir cambiar los controles, que como hemos dicho son los cuadros de texto, los listados, los botones de opción, las casillas de verificación y los botones. Si no está seleccionado, está en modo normal, es decir, el modo para rellenarlos, pero no para modificarlos. Ahora no está seleccionado, entonces aquí puedo escribir el nombre. Y aquí la fecha de nacimiento. El sexo. E ir respondiendo a las diferentes preguntas. Si queremos modificarlo, tenemos que acceder al modo de diseño una vez que hemos entrado se nos activan diferentes botones este es el botón de selección con él podremos seleccionar los controles veis que ahora aparece un recuadro con puntos verdes esto es que estamos en el modo de diseño lo podemos mover en este caso solo me permite moverlo en sentido vertical esto es porque al crearlo automáticamente pone el ancla como carácter para que podamos moverlo también horizontalmente lo que haremos será ponerlo anclado al carácter Ponemos al carácter y ahora ya me deja y así con todos bien vamos a ir viendo los diferentes controles y posibilidades que tenemos el primero hemos dicho que son los cuadros de texto aquí tenemos uno para ver sus características tenemos dos opciones o botón derecho control y se abre la ventana de propiedades o simplemente haciendo doble clic doble clic y nos lleva a la misma ventana esta ventana tiene una gran cantidad de posibilidades aquí veis no vamos a verlas todas porque como os he dicho al principio esto va a ser una breve introducción al tema de los formularios pero sí que vais a tener la suficiente base para que podáis investigar por vuestra cuenta aquellas cosas que necesitéis vamos a ver lo que creo que es más interesante para este nivel básico aquí tenemos bueno lo del ancla que ya lo hemos visto antes para la posición en x y en y la anchura del cuadro y su altura podemos hacerlo manualmente pero también podemos hacerlo con los números. Texto predeterminado es si no queremos que aparezca en blanca la casilla, pues le podemos poner un valor. Importante es el tipo de letra. En este caso tengo Elevation sas Normal, 9. Cuando generas el cuadro de texto, por defecto nos va a dar un valor de 12. Vamos a ver ahora un ejemplo y lo veréis. Las alineaciones a izquierda, a centro derecha del texto, el marco podemos darle una apariencia 3d que es como la que tiene ahora o plana fijaros cómo cambia o sin marco en blanco lo dejamos como viene por defecto apariencia 3d tipo de texto una línea es para que si dejamos que en este cuadro de texto escriba más de una línea líneas múltiples o líneas múltiples con formato en general utilizaremos o una línea o si queremos hacer un cuadro más grande donde podamos escribir bastante pondremos líneas múltiples y de aquí, repito, hay muchos más campos, como podéis ver, pero esta es la base. Vamos a crear uno y así vais a ver cómo funciona el cuadro de texto. Aquí hemos puesto nombre. Me salgo del modo de diseño. Hacemos así. Y pongo apellidos. Selecciono y negrita volvemos al modo de diseño y vamos a crear el cuadro de texto que lo tenemos aquí cuadro de texto clic una vez y ahora ya hago clic y arrastro cuando yo crea soltamos ya tenemos creado nuestro cuadro de texto hacemos doble clic y volvemos a la ventana anterior el ancla vamos a poner al carácter la posición x y anchura y altura la dejamos tal como está y el tipo de letra aquí lo veis liberation sas normal 12 si entramos aquí podemos modificar la fuente el tamaño el estilo y el tipo de letra también podemos aplicarle efectos tipográficos que ya hemos visto en tutoriales anteriores vamos a dejarlo tal como está ahora sí en 12 para que veáis después lo que ocurre al llevarlo a un pdf aceptamos y cerramos y el cuadro de texto ya estaría fecha de nacimiento este ya lo habíamos creado es un cuadro de texto fijaros que no cabe muy bien las letras hacemos doble clic y aquí en tipo de letra teníamos 12 vamos a poner 9 y aceptamos fijaros que haya ha bajado vamos a ver otro tipo de control que es el listado aquí ya tenemos uno como está en modo de diseño no puedo acceder a él si quitamos el modo de diseño aquí lo tenéis es un listado con la posibilidad de poner hombre o mujer vamos a crear otro país dos puntos negrita entramos al modo de diseño y el control del listado lo tenemos aquí listado lo selecciono y lo mismo hago el recuadro donde crea que tiene que ir y suelto aquí me sale un asistente para importar datos desde una fuente determinada no es objetivo de este tutorial llegar a este nivel esto lo cancelamos y fijaros que se me ha ido abajo porque no me cabía lo selecciono. voy a reducirlo para que me quepa así vamos a darle más espacio así bien entonces vamos a ver cómo podemos incorporar los datos del listado que es lo fundamental de este tipo de control hacemos doble clic, siempre en modo de diseño, recordad y para incorporar los datos el campo que utilizaremos es este entradas de la lista desplegamos y ahora está vacío vamos a poner una serie de países porque estamos poniendo en el boletín de descripción de qué nacionalidad es el corredor por ejemplo ponemos España y ahora para poner el siguiente si le damos al enter lo que hace es cerrar el cuadro ¿Veis? Entonces, para poder escribir más, lo que tenéis que hacer es, en vez de Enter, tendréis que teclear la tecla Shift y después el Enter. ¿Veis? Y así se sí ha bajado de línea. Otro país. Lo mismo. Shift, Enter. Shift, Enter. Shift, Enter. sí enter y vamos a poner otros y ahora ya cuando hemos terminado ya sí que le damos al enter directamente y ya está también podemos cambiar el tipo de letra como siempre lo dejamos tal cual y cerramos parece que no está pero ahora si quitamos el modo de diseño desplegamos y aquí lo tenéis ya tenemos hecho el listado para elegir el país de nacimiento vamos a ver otro tipo de controles que son los botones de opción con los botones de opción podremos elegir entre una serie de opciones pero que serán excluyentes entre ellas es decir en este caso ante la pregunta si está federado solo existe una posibilidad que lo esté o que no entonces podrá ser o sí o no pero no podrán estar las dos a la vez activas es decir no se puede estar federado y no federado a la vez ¿Cómo podemos crear un botón de opción aquí tenemos otro ha participado en alguna edición anterior sí o no Vamos a borrar este y lo vamos a crear otra vez para que lo veáis. Me pongo modo de diseño, lo selecciono y con el botón suprimir lo elimino. Selecciono este y lo elimino. Vamos a crearlo de nuevo. En modo de diseño nos vamos a la opción, botón de opción. Lo seleccionamos, arrastramos... hacemos doble clic y en el título es donde tenemos que poner el sí y el no que tenemos en este caso sí y cerramos pero no se ve porque tenemos que hacerlo más grande para que se vea el sí ahí está y creamos otro lo seleccionamos arrastramos Este lo vamos a hacer ya más grande para que luego se pueda ver doble clic y en el título no y cerramos si lo seleccionamos no me deja arrastrar horizontalmente por lo mismo que hemos visto antes del ancla lo ponemos al carácter y este también y ahora ya sí que me deja salimos del modo de diseño y vamos a ver qué pasa si le damos así se selecciona y si le damos a no también se selecciona pero fijaros que el sí no se ha quitado ¿Por qué? tenemos que hacer lo siguiente volvemos a modo diseño entramos en sí para que sean excluyentes uno del otro en el campo nombre tiene que aparecer lo mismo si en este pone campo de opción 2 entramos en este y aquí pone campo de opción 3 entonces aquí lo que haremos será poner un 2, para que en los dos casos el campo nombre se llame igual. En este caso, campo de opción 2, pero podemos poner el texto que queramos, siempre que sea el mismo. Y ahora, para quitar la selección que ya está puesta, es en estado predeterminado, pone no seleccionado. Para quitarlo, vamos a poner seleccionado y volvemos a poner no seleccionado. Y veis, y ya se ha quitado. Y en este igual, seleccionado y no seleccionados. Es como refrescar el dato para que él vea que es no seleccionados. Es decir, su estado predeterminado, cuando abrimos el formulario, es que no esté seleccionado ninguno de los dos. Este caso que estamos haciendo, con botones de opción de sí y no, no solamente puede ser con dos botones. Podríamos poner cuatro botones, por ejemplo. Bien, vamos a seguir. Hasta la fecha hemos visto los cuadros de texto, los controles de listado y los botones de opción. Algo parecido a los botones de opción son las casillas de verificación. La diferencia con los anteriores es que en este caso las opciones posibles no son excluyentes, es decir, podemos seleccionarlas todas o algunas de ellas. Para eso utilizamos lo que son las casillas de verificación. Aquí tenemos una, primera edición y segunda edición. Ante la pregunta, ¿has participado en alguna edición anterior? Si dices que sí, te pregunta cuáles. Y entonces, esta es la tercera carrera, pues te pregunta si has estado en la primera, en la segunda o en las dos. Entonces, volviendo al modo normal, podemos seleccionar la primera. Y también la segunda, y aquí sí que podemos quitarlos. Vamos a crearlos para que veáis cómo hacerlo. En el modo diseño lo selecciono y lo borro. Lo selecciono y lo borro. Para crearlos utilizaremos este de aquí, casilla de verificación. Seleccionamos, doble clic y en el título es donde pondremos. Nuestro texto, y cerramos, y otra vez, casilla de verificación, doble clic. Aquí en el campo nombre da igual que tengan diferente nombre. Cerramos y ya está, vamos más grande para que se vea quitamos el ancla y la ponemos al carácter para poder arrastrar y ya está salimos del modo de diseño y ya lo tenemos primera segunda edición por último vamos a ver el control que se llama botón volvemos al modo de diseño el control botón aquí lo tenemos lo seleccionamos y lo mismo que siempre arrastramos en este caso, lo que voy a hacer es que en este botón, cuando yo le dé, lo que va a hacer es exportarme automáticamente este formulario a un PDF. Pero lo va a hacer de una manera automática, es decir, de manera manual, salimos del modo de diseño, haríamos archivo, exportar a PDF. En este caso, está seleccionada la opción crear formulario PDF y con formato para envío FDF. Esto lo dejamos tal cual y le daríamos a exportar. Le damos a exportar y lo guardaríamos en el escritorio si vamos al escritorio aquí lo tenemos todos estos pasos que yo acabo de hacer lo vamos a hacer de una manera automática voy a borrar este y volvemos vamos a ver cómo configurarlo Entro al modo de diseño doble clic en el título voy a poner imprimir a pdf y ahora para que al activarlo haga lo que hemos dicho antes es decir que lo lleve a pdf lo haremos desde la pestaña eventos hay muchas opciones pero en la primera que es aprobar acción le vamos a asignar la macro para exportar a pdf pero para eso primero vamos a tener que crear esa macro vamos a ver cómo hacerlo Cancelo y cierro de momento tenemos creado el botón pero no le tenemos asignado la acción de imprimir a pdf es decir no le hemos asignado la macro cómo podemos crear una macro para eso iremos a herramientas macros grabar macro si la opción de grabar macro no la tenéis tenéis que hacer lo siguiente tenéis que ir a herramientas opciones avanzado y aquí tenemos activar grabación de macros y yo en este caso la tengo activa si no os ha aparecido antes es porque esto lo tenéis desactivado lo activáis y aceptáis y entonces ya os aparecerá grabar macro Qué si es grabar la macro simplemente es nosotros le damos a grabar macro y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes es decir todos los pasos anteriores para exportarlo a pdf y eso se va a grabar como una macro que será la que le asociaremos al botón de antes vamos a verlo con el ejemplo y lo veréis más claro le damos a grabar macro veis aquí me pone grabar macro finalizar grabación entonces vamos a hacer la grabación como antes iríamos a archivo exportar a pdf exportar al escritorio y guardar y ahora ya le digo finalizar macro me abre la ventana de macros y le voy a dar un nombre exportar pdf y la guardo ya tenemos creada nuestra macro ahora se la vamos a asociar al botón voy a borrar el pdf que hemos creado volvemos estamos en modo diseño doble clic en la pestaña de eventos aprobar acción entramos evento aprobar acción asignar macro le damos a macro en mis macros la que hemos grabado ahora se guarda en mis macros en estándar y en módulo 1 aquí tenemos tres macros dos que yo ya tenía y la nueva que hemos creado exportar pdf y le digo aceptar y aceptamos y ya está. Salimos del modo de diseño. Voy a guardar. Ya está. Ahora, fijaros, si volvemos al escritorio, aquí no hay ningún PDF. Y ahora me vuelvo y le digo imprimir a PDF. Y le doy al botón. Vuelvo al escritorio y aquí lo tenéis él directamente con ese botón le ha asignado la macro que hace todos los pasos anteriores para hacer la exportación a pdf vamos a abrir el pdf doble clic yo en mi caso lo estoy abriendo con el programa evince cuando llevamos el formulario a pdf no todos los visores de pdf funcionan bien este es uno de los que mejores a mí me ha resultado aquí tenemos nuestro pdf y podemos rellenar los datos apellidos fijaros si os acordáis cuando hemos estado eligiendo el tipo de letra yo aquí en el campo nombre mi tamaño de letra era 9 y en este caso era 12 igual que aquí y en el país si ponemos argentina también se ve regular Ponemos méxico se queda un poco entrecortado el tamaño de letra es demasiado grande para el cuadro teníamos dos opciones o hacer más grande el cuadro o reducir la letra en los botones de opción federado en este caso teníamos puesto no lo podemos cambiar así no sale un punto negro que sería lo ideal pero bueno de alguna manera sí que queda marcada la opción es por eso lo que os digo que a veces los visores de pdf no acaban de funcionar bien con los formularios creados con el LibreOffice writer no obstante, en este caso funciona bastante bien. Repito, con el programa Evince. En la descripción del vídeo os dejo el enlace para que os lo podáis descargar si lo queréis. ¿La pregunta ha participado en alguna edición anterior? Si no, sí. ¿Cuál es? Primera edición, fijaros, aquí no ha quedado bien, tendré que arreglarlo. ¿Cuál es? Primera edición y segunda edición. En este caso sí que se seleccionan los dos. En este caso, que son botones de opción, son excluyentes. Le doy al no y el sí desaparece. Podemos rellenar el formulario tanto desde el PDF como desde el documento de Writer. Y aquí lo guardaríamos con otro nombre. Por ejemplo, completo. Escritorio. Y ya está. Aquí lo tenemos. Lo vuelvo a abrir. Vamos a corregir el tamaño de letra. Y esto de aquí, que la N no se ve bien. Cierro. Abrimos. Aquí no se veía bien. Volvemos al modo de diseño. Doble clic. Y en general, aquí el tamaño de letra, a 9. Y aceptamos. Aquí lo mismo. En el listado hombre-mujer, vamos a cambiarlo a 9 y aceptamos la fecha de nacimiento estaba bien el país también había que cambiarlo tipo de letra tamaño 9 y aquí como no se veía bien vamos a ver cómo estaba el tema del ancla lo vamos a poner al carácter este ya estaba voy a tirar un poquito hacia la derecha y alargo este Así. En el caso de los cuadros de texto, desde el modo normal podemos borrar. Igual que aquí. En el caso de los listados y los botones de opciones de verificación, lo haremos desde el modo de diseño. Entramos, seleccionamos aquí y en selección predeterminada, si le damos un espacio, ahora cuesta un poquito pero al final lo conseguís y este botón que pone no lo vamos a quitar estilo predeterminado como hemos visto antes lo seleccionamos primero y lo volvemos a dar a no seleccionado y desaparece lo guardamos y ahora ya tenemos el formulario sin rellenar voy a borrar estos pdfs de antes este también y lo mismo, le volvemos a dar al botón de imprimir a PDF desde el modo normal y ya está aquí lo tenemos entramos y ahora ya podemos incluir los datos Juan Rodríguez, fecha de nacimiento 2 de noviembre de 1970 sexo Hombre, país, Argentina, Federado, sí. ¿Ha participado en alguna edición anterior? Sí. En las dos, en la primera y en la segunda. Y ya lo tendríamos. Guardaríamos una copia desde el programa de Vince al escritorio, formulario, rellenado. Y lo guardamos. Cerramos y aquí lo tenemos. Con los datos. Aún sigue aquí, por ejemplo, como podéis ver, la G que se entrecorta un poco. Pues lo dicho, habría que hacer un poquito más grande este cuadro de texto. Bien, con esto finalizamos este tutorial donde hemos aprendido a crear un formulario básico y a exportarlo a PDF. En el próximo tutorial vamos a ver un caso específico que es el de crear e imprimir sobres. Cualquier comentario o duda que tengáis sobre este tutorial podéis hacerlo en el apartado de comentarios del vídeo.